Bueno, pues ya estamos en vivo y todo color. Amiga, y pues somos sus amigos, somos amigos así de es, siempre. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Y ella, cuando dice Elida Madrigal, es de Cabazos. De Cabazos, <ríe> claro. Así es. No creen que somos dos diferentes, no, no. No, no. no. Ya estamos más que reunidos nosotros. Así, así <ríe> okay. es. Bueno, Señor, pues, bendiga en este nos momento. da gusto que ya puedan estar con nosotros eh, hemos puesto un pequeño anuncio por ahí para que sepan que queremos orar por Ucrania un país que está siendo devastado de una manera salvaje por, Tremendamente. por el presidente de, de Rusia así eh, es y es increíble ¿Cómo la maldad del hombre puede llegar a tanto? Es, es una cosa tremenda lo que ha estado pasando. Eh, tanta destrucción, tantas eh, tantos muertos que ha habido y tantas familias que han salido con, con niños. Hemos visto escenas muy, muy, duras, muy duras, muy tremendas. Este, ay, no, no, no, no. no. Una, una de las que me llamó mucho, mucho, mucho, mucho la atención fue cuando estaban sacando del hospital... Eh, de una maternidad. De una maternidad, sí. ¿Sí? Este, a una mujer en la camilla, ya a punto de dar la luz. Sí. Y que, pues, cuántos niños estaban ahí. Y sabrá Dios y cuántos habrán quedado solo, allí. Solo Dios. Y eh, también algunas madres. Eh, y, y, y eso me, me, me partió el corazón. Sí, sí, definitivamente. En ocasiones el ser humano llega a tener tanta descompostura tanta en su interior, en su maldad, sí, sí, mucha, que no mucha, le importan las vidas de los demás. Así es. Aún siendo, por ejemplo, los ucranianos y, y rusos pues, se consideran una, una familia. Sí, sí, pues es la misma sangre, o sea... Eh, eh, Definitivamente En ocasiones hemos escuchado En, en algunas de las noticias De estas que pasan que Lamentablemente eh, Que Un hijo mata a su propia madre eh, sí, Por se, No sé si da consecuencias De, la, de las drogas o, o, o, o bien de Satanás que, que obra en, en, en la vida De, de, de las personas Y y aquí podemos ver Para que pongamos un poco de cuidado En cuanto a eso Cómo si sí, Satanás Se muestra y se manifiesta En cualquier persona Sí, sí, definitivamente Y en cualquier es. país En cualquier país, sí Él no, no, no respeta nacionalidad Él no respeta nada No eh, Él solamente ha venido a ordar matar y destruir uh -huh. Así Pero, es yo creo que es importante y por eso quisimos hacer este momento de reflexión. Muy, muy eh, importante. Y la oración a favor de Ucrania. Y también los rusos necesitan sí, de, de la oración. Sí, la, la, la oración por, por estos países y sí, por todos los países que están en conflicto. El, el mismo hombre. ¿sí? Simplemente lo vemos aquí cerquita, México, ¿cómo está? Sí. O sea están pasando cosas pero tremendas y, y bueno pues eh, profecías bíblicas cumpliéndose así es. a cada momento así es, entonces eh, ¿cuánto necesitamos mi amado, mi amada de que Dios obre en, en la vida de, de los seres humanos que están sobre todo al mando de un país eh, que, así es. que que esto eh, porque ya no sea como como, como estamos viéndolo, eh, ahorita que sí. dijiste desde de México, eh, de lo que pasó por allá, creo que fue en Zacatecas, Ajá. que un comando de malosos fue y, pues, uh, mataron ¿no? un montón de, de, de personas, sí, 16, sí, 17 sí. personas, algo sea, así, como si hubiera sido otros tiempos desde de, de, de las uh -huh. de las guerras eh, y yo le, hasta el presidente diciendo de la barbaridad de que no eso no había sido este un eh, que los que los sabían este o, o sea pues Que sí todavía hemos lo... sacado de, de esa manera sí este eh, Fusilado, el, el fusilamiento el, el fusilamiento, sí, el fusilamiento, sí. sí. Que, que Porque pues, no dijeron, parece, le apunten y disparen Sí pues, Qué tentavillas a veces eh, Las personas pueden decir Y no importa que sea un, un, un presidente Sí, sí, sí O que se supone que es un presidente que, que tiene sensatez Ok, entonces ¿Qué es lo que está pasando con Rusia? ¿Dónde están las estrategias del presidente de ese país? Con sus sí, hermanos no, pues. y vecinos. Y vecinos de, de, de, del país. Sí. Y, y aquí nomás podemos notar una cosa. La maldad del hombre es increíble. Increíble. La maldad del hombre contra el mismo hombre es increíble. Sí, no, no es. Este... En, entonces... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros a favor de Ucrania e incluso a favor de, de, de, de Rusia, como también a favor de México y de cualquier otro país? Orar. Orar. A nosotros nos, nos, nos toca esa tarea de, de, de orar, de poner en las manos del Altísimo Así es. pues Así es. a, a estos países que eh, están pasando por alguna situación crítica en el momento. Eh, México también está pasando por una situación crítica. Eh, no, Venezuela. Tremendo. Eh, eh, yo he visto unos, unos reportajes de, de Venezuela. Es un país de, hermoso. Precioso. Este, que, que, que tiene lugares bellos, bellos completamente. Pero ¿qué pasa? Eh, porque está pasando lo que pasa. Sí. Y yo creo, mi amado, mi amada, que, que nos estás ya viendo y escuchando, algo tenemos que hacer nosotros como seres humanos, que somos participantes de este mundo en el que estamos viviendo. Así es. Que tengamos la conciencia de poder estar orando los unos por los otros. Así es, definitivamente. Tenemos que, que... No importa que estén lejos, que a veces verdad? son países que están retirados de nosotros, pero, por ejemplo, ahorita en el caso de Rusia, pues están al otro lado del mundo. Sí, sí, sí. Pero eh, México lo tenemos aquí enseguida de nosotros, eh, Venezuela un poquito más abajo de, de la América, pero pues son, son países que también requieren y necesitan... De, de esa ayuda sí, eh, sí, de... pudimos ver parte nada más de, de la marcha de, de, de las mujeres eh, el día que pues hizo un especial para, para el, ellas el día, eh, el día mundial el de, de, de, día internacional de sí. la mujer. entonces pero si esas mujeres se pusieran a orar uh -huh. verdaderamente a orar y bien conscientes del poder de Dios, otra cosa hubiera sido. Sí, sí, pero pues sabemos que falta mucho, mucho para este conocimiento de las cosas del Señor. Por eso las cosas están como están. Eh, exacto. Entonces, ¿Sí? ¿qué, qué, qué, ¿qué requerimos, mi amado, mi amada? En primer lugar, reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios. Reconocer al Señor Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario... Por nosotros. Por nosotros, amén, así es. Y que le necesitamos tener en nuestro corazón. Amén. Lo hemos dicho muchas veces en, en otros de los videos o de los programas que hacemos. No basta tener una religión. No. no, no, no, no. Lo que es más que necesario y suficiente es tener a Cristo en nuestro corazón para que Él pueda cambiar toda nuestra forma de actuar y de pensar. Y, y de ser y que de esa manera nosotros podamos ayudar a otros a hacer exactamente lo mismo. Uh -huh. Si este mundo se convirtiera eh, en el cristianismo, yo creo que el Señor ya hubiera venido por su pueblo. Así es, este, definitivamente, o sea, eh, ahí en, en, en, en Segunda de Pedro, ¿verdad? Este tres, eh, varios versículos, tres, tres, cuatro. Dice que el Señor no retarda su promesa, uh -huh. según algunos la tienen por tardanza, sino Exacto. que es paciente para con nosotros. que no, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por Así eso es. día a día se está predicando la palabra, que las personas eh, se arrepientan, que acepten a Cristo Jesús en sus corazones, que cambien su, su manera de vivir. Eh, y, y el Señor el Señor les ayuda, pero tiene que haber ese Ese anhelo, ese querer. Eh, y, y para que todo eso acontezca, hija, ¿eh? es necesaria una cosa solamente. Enseñarnos a orar. Sí, amén. Para que el Señor pueda actuar en nosotros y pueda hacer los cambios que sean requeridos y necesarios. Amén. ¿Para qué es. es la oración? La oración viene a ser un clamor hacia Dios. Así es. Para que haya cambios. Correcto. ¿Qué es lo que queremos para nuestra propia vida personal y para el, la gente que nos rodea así es, así y es. la que está más allá y más allá y más allá de, en este mundo? Correcto. Y es lo que queremos hacer ahorita en este momento ya. Sí, así eh, es. Ir en pos de sacar a Ucrania de ese lugar donde se encuentran. No sacarlos desde ahí que, que se vayan a otra parte. no, no. No, no, no. No, no, no. no, no, no. no, no que ahí ellos pueden entender y comprender también de la necesidad de Dios en Le sus buscaba, vidas señor. y que tengan la necesidad de tener a Cristo Jesús en sus vidas Amén. pero también eh, el presidente de Rusia el señor Putin y, y todos su, su, su, su camarilla sí. y todo el, el, ejército, el ejército y toda la gente todos. Ajá. entonces mire, si nosotros a través de la oración apoyamos como una, amén, como amén. una fuerza grande, fuerte, así todos, como cuando viene un tornado y se, se lleva ese... todo lo que está enfrente uh -huh. en de él. Así es. Así que nos con la oración por el bien de los pueblos. Claro, así es. Y como nos, nos dice, ¿verdad? Ahí en Segunda de Crónicas 7.14... ¿Verdad? Este, si se humillare mi pueblo. Amén. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Y oraren, y en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Dice, entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Aleluya. Pero, fíjate lo que dicen. Sí. Si se humillare mi pueblo. Amén. Hay, hay una humillación conticta, espiritual sincera humi sí claro claro no, no que tú humilles nadie Dios no te va a andar humillando no no, no el no, humillarnos no. nosotros delante de Dios delante del es Señor reconocerle que le necesitamos y que no podemos hacer nosotros nada si no es con su ayuda y con su amor y con su poder y con su gracia y sí con su amén matestad. amén entonces así es cuando tú y yo lo podemos entender las cosas pueden cambiar total y radicalmente en nuestra propia vida en nuestra vida matrimonial cuando ya estamos aleluya, casados aleluya, sí, amén y en nuestra vida familiar en los, toda nuestra familia entonces, y eso entonces, puede fundir hasta amén, alrededor del mundo amén, amén, amén esa es la, la, la importancia El señor es de grande, la oración maravilloso porque Él dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos, y atentos. mis oídos a la oración en este lugar, amén. Cuando hay es, es esa humillación, y él conoce y ve el corazón de cada uno. Cuando eso suceda, entonces el Señor va a actuar. Amén. Entonces, esa humillación es la que nos lleva amén. ante la presencia de Dios mismo amén. y decirle: Señor, toque a, a este gobernante ya de, de Rusia, al señor Putin. Y que él detenga a su ejército. Así es, así es. Que los haga regresar, que salgan ya de, de, de Ucrania, que ya no vuelen, que ya no tienen bombas, que ya no hagan nada de daño. Y por el contrario, ahora que les ayuden a restaurar. Sí. Y si va el ejército allá, a Ucrania, que sea para ir a restaurar lo que ellos mismos han destrozado. Exacto, así Entonces, es. Entonces y que otros países también puedan apoyar y ayudar. Amén. Este, porque pues ellos son los que están ahorita en la necesidad. Así Entonces, es. ¿cómo hacerle, mi amado? ¿Cómo hacerle mi amada? Creyendo y orando. Amén, amén, así es. Creyendo y orando. Vamos a creer, ¿lo ¿qué te parece? Vamos a creer que si oramos, sí, porque Dios en fe, Dios va a obrar en el mundo completo. Amén, amén, así es. Porque Ucrania necesita del mundo completo para apoyarles a ellos, a ellos, en, sobre todo en la, en, la, en la oración. En la oración y, y todos los pueblos que puedan cooperar en la restauración. Mire, este país se va a levantar, sí, hija. Sí. Este país, escúcheme bien. Este amén, país, amén. quiero que sea una palabra profética sobre Ucrania. Se va a levantar Aleluya. y van a prosperar porque Dios va a hacer algo maravilloso, porque Así tú es. y nosotros vamos a orar por ellos. Amén, amén. Mira, ¿no? el, el presidente Estoy de Ucrania, es, él se ha puesto firme, y firme, eh, eh, o sea, no quieren eh, ellos perder esta situación, entonces vamos a, a, a orar por, por el presidente, por, por Putin de Rusia, el Señor tiene el control de todas las cosas, pero necesitamos todos unirnos en, en, en esa oración, propósito. en un mismo propósito, en un mismo sentir para que el Señor obre, obre, obre. Porque Él lo que necesita es que nosotros, eh, en, su, su pueblo, estemos todos unidos en oración, Amén. creyendo que Él lo hace y Él lo, lo va a hacer. Y, y ya por último, vamos para ahí nuestra oración ya. Les quiero dejar un, un, un mensajito de la palabra del Señor en Hebreos 11.6 6. Uh -huh. Pero sin fe, sin fe, sin es fe. imposible es agradar, a Dios. agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acerquen a Dios crean que le hay. O sea, sí, Dios existe. Y no estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando de la relación personal que podemos tener con Dios amén. a través de Jesucristo. Únicamente. Porque dice que nadie puede ir al Padre si no es por medio de él. Así es. Así no lo dice ahí en Juan. Entonces, no se trata de tener una religión, sino una relación personal. Una relación, amén. De que nos amén. ayuden de ver a estar Así ante es. la presencia del Señor. Y que es galardonador de los que le buscan. Ahí amén, están los ya. galardones, ahí están los, los premios, ahí está eh, lo, lo que Dios va a hacer en ahí ti, en está. mí y en cualquiera que creemos, podemos creer porque sin fe es imposible agradar a Dios, Así únete es. con nosotros por favor Amén. únete y que aunque estés viendo después la repetición, ahorita lo estamos haciendo en vivo pero aunque tú estés viendo la repetición nada más que eso te sirva Aleluya. como la plataforma de lanzamiento y que tú también lo hagas en tu momento, en tu espacio y que sí, ores tú también por, por Ucrania y también Ucrania. Por, por Rusia, para que ellos tengan el cambio y que Ucrania tenga el resurgimiento. Padre, sí, le adoramos, padre, le bendecimos, nos unimos sí, mi esposo señor. y yo, Señor, y nos tomamos oh, de la mano Usted está bien para poder orar. Toda esta unirnos, Señor, este con miles señor. y miles y millones sí, de personas, Señor, oh, padre, para que se toque. toque a este señor, presidente de, de Rusia para que ya suspenda el bombardeo su vida, señor. y que a partir cosas, de este instante Señor, señor ha sucediendo, pare el bombardeo oh, mi Cristo, pare la muerte sí, señor, en el y, señor, de Jesús, y que venga la restauración de Ucrania de Jesús, la cual estamos pidiendo Padre sí, Santo que este pueblo pueda ser reconstruido sí, señor, y fortalecido y prosperado pero que vengan también al conocimiento señora. pleno de su palabra. Sí, Señor, así si sea. No padre, religiosamente, sino en ese entendimiento, en esa comprensión de, de usted, que no hay padre. nada más que usted, mi Dios, para sí, bendecir señor. a toda la humanidad. Sí, Cristo, Señor. Así es, Padre. Bendiga, toque las mentes, toque los corazones de todas las personas que están pensando, involucradas en este no sé, problema en este conflicto y en cualquier sí, conflicto en es, cualquier otro sí, país señor, señor que esto venga a ser señor como un llamado sí, sí, de señor. atención para que todos donde quiera que vivamos en cualquier país donde vivamos usted, padre. podamos reconocer sí, señor. que este es el dios grande fuerte y todopoderoso sí, y señor. que si clamamos a usted usted va a responder sí, señor. y usted nos va a enseñar usted y nos va a dirigir y nos va a capacitar ayer, para hacer las cosas hoy, correctas no. y bien sí, hechas, el Señor. Padre, poder no enguardo, gracias, padre, mi Dios, por su amor. De Jesús. Gracias por su misericordia. Oramos, gracias, Señor, por todos aquellos que Oramos, se están señor. uniendo con nosotros en este momento señor. de oración. Sí, y no importa que después estén viendo la repetición, Señor. Sí. Oh, en el momento es que Dios lo hagan, Señor, que usted obre maravillosamente, porque sí, también escuchó la voz de ellos, escuchó el, el ruego de ellos, así como estamos mi esposa y yo ahorita, Señor, aquí unidos, sí, señor. señor, orando, intercediendo por Ucrania, por Rusia sí, y por señor. todo este mundo Ucrania, que hay, Señor, eh, que, que está con tantos tierra. problemas y con tantos conflictos. Sí, señor. Por Padre todas Santo, las familias de México, Padre Señor, Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, oramos, Padre, para que usted se acabe la violencia en todos los lugares del mundo, que se acabe la violencia, los Señor, Señor, que se acabe esa que maldad busquen, que y que usted venga por un pueblo corazón, que se ha rendido sí, ante Cristo. su presencia, Señor, y que usted venga ya por un pueblo que ya de Jesús. le ha entregado su vida. Y que sí, hemos señor. deseado hacer ese cambio total y radical en nosotros mismos para sí, estar padre, un señor. día en su presencia, Señor. Sí, Señor. Cuando usted venga por su pueblo, Señor, sí, Cristo, que podamos ser llevados, Señor, en la forma como dice la humano, Escritura. Y estemos confiados, que, Señor, usted, que para usted, usted un día, nada es imposible. como el ladrón en la noche, sí, va a llegar y sí. va a llevar a su pueblo. Sí, Señor. Padre Santo, oh, en Cristo, el nombre poderoso de Jesús. maravilloso es nombre, Señor. En usted ponemos Creemos toda nuestra que... fe y nuestra confianza, Padre. Y lo firmamos, Señor. Sí, Señor. Que ese es el Dios Todopoderoso. Y que usted no distingue. Oh, santo eres. Ninguna cultura. Que usted no distingue ninguna raza. En el mundo ya somos muchas, muchas razas, Señor. Pero usted no distingue ninguna de ellas. Porque ver, sí, usted, señor, así usted, desde es, el principio claro. de la creación, Sí, señor. Usted hizo nada más al hombre, Gracias, padre. Gracias, formó padre. la mujer Gracias y de ahí se empezó amor. a multiplicar la humanidad. Sí, señor. Y solamente el hombre, el hombre mismo, el hombre mismo, Señor, por la humanidad, en su distracción, en su pecado sí, y en su maldad, sí, mi empezó a irse por todas partes sí, del señor. mundo. Pero, Señor, usted va a recoger a su pueblo. Sí, señor. usted quiere gobernar a un pueblo Señor sí, que se ha santificado sí, señor. no que ha tenido una religión sino que se ha sí, santificado señor. a través del amor y del poder sí, suyo señor. mi Dios y a través del conocimiento de su palabra sí, es Padre eterno, y Padre Santo en el nombre de Jesús, quienes lado, vengan a sus pies Señor Perdónale Cubra, sus señor. pecados cambien sus vidas sí, cambien sus mentes cambien sus corazones sí, señor. y que ellos vengan a ser una sí, nueva señor. criatura para Aleluya. su bendita honra y gloria. En Cristo y alabanza. Jesús sí, Señor. En Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado. su nombre. Amén. Padre. Amén. Sí, amén. Amén. amén. Amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues esto fue lo que quisimos hacer en este momento, mis amados. Aleluya. No queremos más que... Que, que todo el mundo podamos entender. Que todo el mundo podamos entender. Que lo que necesitamos es esa relación con Dios sí, directa. No que tengamos una religión. ¿eh? Eso de nada nos sirve si no tenemos la relación perfecta con Dios. Correcto, así es. De nada nos sirve ser muy religiosos si no tenemos la relación personal con el Señor. Amén. Y la relación personal la vamos a tener. Así es. Cuando tú y yo nos apoyamos en su libro santo. En su palabra. Que es su, su, su palabra. Amén. A través de la oración y a través de la obediencia. Amén. Amén. Así, Así es. que esto es todo lo que necesitamos, Señor. Hacer en este mundo. Para que Amén. podamos ser verdaderamente hijos de Dios. Amén. Así es. No eh, seamos de una religión X. Uh -huh. Eso de nada nos sirve. Porque la religión no salva. El que se lo hace es el Señor. Así es. Entonces. Mi amado, mi amada, gracias por compartir este video y que mucha gente que lo vea, que le pueda servir lo que estamos aquí comentando y reflexionando. Así es, que cada uno en lo personal lo, lo, lo haga, lo pueden hacer, me imagino que lo están haciendo a nivel de iglesia, eh, pero en lo personal es muy importante, en lo personal, ¿Sí? que cada quien nos unamos en ese sentir, en ese propósito eh, de orar por todo, todo esto que está pasando, eh, tanto en, en, en Ucrania, en Rusia, en México y en los países que están en conflicto. Que, que, que sintamos ese anhelo y ese deseo porque, eh, o sea, se están cumpliendo las profecías del Señor. Así es. Miren, es bien importante, que usted comparta este video, así como se comparten tantas cosas. A veces compartimos uh, cosas curiosas, chistosas, eh, fotografías, eh, sí. algún pensamiento bonito que vio o, o cosas por el estilo. Pero comparte Así esto es. porque todo mundo necesitamos del Señor. Todo mundo, todo mundo. Todos, Entonces, todos. Y necesitamos todo mundo enseñarnos a orar y poner todo, todo, todo en las manos del Señor. Amén. Así y es. deje que Dios bendiga su vida por hacerlo. Yo quiero que Dios Así bendiga es. tu vida por hacerlo. Y si tú lo compartes, que recibes una doble porción de bendición. ¿Por qué? Porque tú tuviste la actitud y la disposición de compartir este video. Amén. Pues que la bendición de la sea bendiga, sobre tu vida. Les amamos en el amor de Cristo. Y. Ustedes busquen también a, a, a, a, a las personas que, que saben que, que pueden juntarse, unirse en oración es muy, muy importante. Claro. Este, claro. unirse en, en oración cuatro, cinco, o si no tienes cuenta tú solo, pero hazlo, hazlo. En el nombre de Cristo tenemos que estar unidos en ese mismo propósito, en ese mismo sentido. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, que el Señor. Les bendiga grandemente y eh, no dejen de, de ver y escuchar estos videos y compártanlos. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es. Bendiciones. Bendiciones para todos.